Fueron apresados por la Policía Nacional dos hombres y una mujer acusados de la muerte a tiros del joven Jorgelín Evangelista Tejada, hecho ocurrido en Conuco, abajo municipio Salcedo. Los detalles de la captura fueron ofrecidos por la vocero del Comando Noreste, Xiomara Arias. Miembros del DICRIN acompañados del Ministerio Público realizaron allanamiento en la urbanización Caperusa, segunda etapa aquí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 los detenidos están vinculados a otros hechos. Mientras uno de los acusados será conducido al comando noreste, niega las imputaciones en su contra. Yo Mira, y la muerte de los Yo no sé de esto, me quiere implicar por pues, favor, yo no sé de nada. De verdad, hay dos muertes, ahí está la de la, la, la, este ahí está muchacho. Pero porque es yo no sé de eso, a mí me lo quieren pegar y todo si yo no sabía de nada. Yo no, no sé de eso. Entonces, ¿por qué tú te estás acusando de eso? Yo no sé nada, la... yo no sé por qué me estaban acusando de eso, porque yo no sé de eso. En relación a los detenidos, fueron trasladados hasta el municipio de Salcedo, donde continuarán las investigaciones en torno a este hecho. Para NTN, reportó Giovanni Paulino.